En el video del día de hoy, jugaremos Murder Mystery en Minecraft Donde puede que nos toque el rol de inocente, detective o asesino En este juego no se puede confiar en nadie Podremos superar este reto? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar Murder para más videos de este estilo Sin más que decir, ¡comenzamos! Ok papus, vamos con la Primera partida y ya sabemos que loco uh, uh, inocente! Yo también soy inocente y me quiero echar una siesta Con su permiso en camisa, estoy en bro? mi hora de descanso Estás en la camita, yo te acompaño, bro no, no, no, no, espérate, si ¿sí? ¿Este es mi cama, fuera de no, aquí Está bien, loco, hay que tener mucho cuidado porque por acá hay un asesino Y tenemos que descubrirlo como buen policía, buen agente de FBI y buen detective, que Sí, sea, yo, no me descubrir. digas, buenas noches Claro, pero loco, que ya no es momento de dormir Pero que siempre es momento de dormir, ya te, te hemos trabajado demasiado, bro No, bro, Rabito, ¿por qué te vas? ¿Por qué te va, Rabito? Estoy oh. investigando pistas, loco, para ver dónde está el asesino. Tenemos que encontrarlo para evitar que mate gente. Espera, es verdad, claro, es verdad. ¿no? La dejamos, dejamos, no me he informado nada de. de dejemos si al alguien. perezoso ahí. Adiós. <risa> <risa> Adiós, ahí se ve. Okay, el perezoso tam... se queda ahí, loco. Okay, oh, okay, qué no, buena, no, qué no, buena, loco. No, Tenemos nuestras armas, ahí open. ¡What! ¡Loco! ¡Acá hay un muerto! ¡Acá hay un muerto! ¡Rabito! ¡Qué pedo! No, ¡Qué pedo! No, qué pedo no, ¡Loco! No, ¡Se lo atrajo la policía! No. Loco, no, aparte de que lo asesinaron Lo, lo enterraron, loco <risa> Murió Chueco, pobrecito Ah, oh, what the fuck, con la abeja esta Tengo miedo con esa abeja, loco No, no, no ¿Qué, no, ¿qué no, quieres, abeja? No, ¿Tú, ¿Tú qué quieres? Bro, bro, bro, somos inocentes, que acá hay un cuerpo Pero que también somos policías, somos compañeros Somos copi, bro azul. No me dispares, no me dispares No, me dispares. Pero, bro, no, no somos nosotros Es Rabito como, como yo, ya sí, no inocente, sí, sí, inocente. Vale, está bien. Ok, tenemos que seguir Uy, buscando mira, más no, pistas, vi. loco. Tenemos que seguir buscando más pistas. Yeah. What? ¡Ah! What the... ¿Qué carne? ¡Ay, ¡Ay, no! ¡Tenía no, una no. espada! ¡Tenía una espada! ¿Cómo? ¿Yo no soy? Pero si te vi con la espada, no mientas! ¿Pero qué dices? No, no, no, ¡Yo no soy! Bro, bueno, bueno, les tengo un secreto. Sí soy, pero. Chicos, si están conmigo los puedo proteger. No, no, no, no se traicionan sucia. Bro. ¡Muere, muere, muere, muere, muere! ¡Ayúdame! No, no, si ¡Que no te una va a hacer dana. daño! ¡Que somos compañeros! No manches, ¿dónde hay policías cuando lo necesitas? Aquí, acá hay un detective. Se lo voy a furar, ¡Me lo voy a furar. Toma, ahí está. Ok, ya no, no! ¡No! ¡Aquí hay un tipo de arcos! ¡Vale! ¡Acá ya no, tengo que... al detective! Alexi, sí, agárrate el arco, no! Guardate el arco y claro, dominaremos claro, por el, arco. el mundo Tú y yo, bro Sí, sí, sí, dominaremos el mundo Y, oh, oh, y me suena mejor ganarme un ascenso, ¿no? De, de descubrir al asesino, no sé yo Vuelo, ¡Corre, corre! Bro. ¡Ahí está! No, ¡Bro! ¡No puede ser! ¡Ok! ¡Ya me funé al rabito! ¡Y a la Lenzi! Ah, ¡Soy imparable, bro! ¡Soy imparable! No que nos íbamos a traicionar! ¿Qué hace? ¿Qué hace este tipo? ¿Qué hace? Ejemplo, ¡No! ¡No puede ser! Loco no, vale me ha tocado <risa> lo que ya saben, Ok, chicos dónde están? A play no no no no no no no no voy a acercarme a ti es más aléjate aléjate todo lo que puedas de mí pero bro por qué no te quieres acercar a mí? Oh diableti bro cómo estás no no no pero no, no, no, no, bro, por qué no, no, no. me temes que yo no soy loco no será porque me mataste en la anterior partida. Aléjate, no, Mira, mira, mira, mira, ven, ven. Mira, mira cómo te demuestro que no soy. Ven, ven, ¿dónde está? Ven, mira, uh -huh. mira. ¿Ves a esa persona de aquí? ¿Ves cómo? Mira, mira. Sí. ¿Ves cómo sí, no es le suena paseando? Es normal y corriente, ajá. Este no es el asesino, seguro. Ajá, y pues tú sabes que está aquí quieto, está esperando a su presa. Pues, Yo creo que está de peca <risa> <risa> <risa> ¡Ah! ¡What the fuck! va acá, papu! No, la no, policía no. De la ciudad. no, no, no! ¡No, no, no! no no no ahí está! <ríe> <ríe> okay, Ok, solo me ¡Córrele! queda ¡Córrele! el asqueroso este de aquí ¡Ven pa' acá, policía corrupto, ven! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Policía corrupto, del corrupto. pero por qué pobre? corres? ¡Se supone que eres policía! ¡Dispárale! Ella ya perdió mi algo. Es que ya perdió, perdieron la flecha ¡Ya cómo corre este conejo, loco! ¡No lo alcanzo! ¡Mare! ¡Ay! No. ¡Ah! ¡Para el hospital, ¡Ven para acá! Vale. ¡Ven para acá! Mi mano, mi mano. ¡No! ¡Qué asco, loco! ¡Qué asco! ¡No lo puedo creer! No puedes estar mis compañeros encubiertos! Vale, somos. Inocentes Papu, ¿Dónde están ustedes chicos? <risa> mira atrás tuyo, soy el asesino What the fuck, no, no, no, no, no No es cierto, no pues, es cierto, no pues es cierto Por algo me dijeron, aquí no, ases el asesino Lugo, quizá papu, el me encontré, me encontré arco. un arco detective <risa> Ok, ok, Rabito, tú eres ahora el policía detective No, no, le, dejes claro, policía eh, policía bueno. no le dejes el arco al visco, que no pega ni una ¿Cómo, ¿cómo que visco? Mira, mira ¡Uh! Loco, loco, ten cuidado que Acabó le pegas a un gastar. inocente no. y te meten Ac en la cárcel, loco Acaba de gastar su único tiro? No, tengo más, tengo más, tengo más Es el arco Ah, de perfecto, papu. perfecto ¿Por no le de dejan más balas al, al, al tonto de Rabito que no sabe ni pegar? Vale, tengan cuidado, no se van a caer aquí porque si no, fallecemos vale. Es verdad, hay caída al vacío Ok, ok, ok, ¿quién puede ser sospechoso? Mm, no mm. sé, yo creo que este Alex nos está siguiendo mucho, eh Este claro. Alex y no han asesinado a nadie nos está intentando uh. investigar y es no es no, no, no. detective. Miren el chat, están está muriendo gente. No, somos nosotros. No somos nosotros. le andaba a rabito. a horraquito. de matar un policía a otro policía, no puede no, ser. Amigo, ¿Qué ¿Qué tipo? Qué inútil, dos de IQ. Vale Alexi, ahora no tenemos arco, no tenemos nada, tenemos que sobrevivir, Papo. El presupuesto okay. de las fuerzas especiales está un poco bajo últimamente Me falta un horito para ya tener un arco y protegerme Toma, toma, toma, toma, pues toma, no, toma no, te voy no a dar No me lo puedes dar, loco, no, no puedes Ojo, pe, está aferrado okay. a mí Consigue uno de oro rápidamente oh, vale, vale, vale, vale. vale. Tenemos el arco, uh, uh. no, ok, y luego ya Tú quédate conmigo que yo te protejo, bro Sí, sí, sí, si tú te mueres me quedo con tu arco, perfecto Todo sale de acuerdo al plan Yo creo que es esta chica no uh. Dispala, dispala, dispala A ver, a ver, a ver, le voy a disparar ¿Dónde está? Vente para acá, asquerosa Ya se fue, ya se fue, huye, huye Está huyendo, entonces sí es Es, ¿Es esta es culpable Culpable de asesinato tú? Ven para acá oh, ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! Loco, dispara, no, dispara, tengo, dispara. no tengo. No tengo flechas. ¿Cómo se puede hacer tan inútil gameplay, por favor? Bro, yo reprobé la clase de detective, no me digas nada, bro. Oye, yo no tengo arco, creo que es el único inocente que no tiene arco Pues agarra oro, agárralos, agárralos, ahí está, ahí está Vale, vale, vale, vale. voy a conseguir munición Yo creo que la chica esta, esa ni siquiera tiene arco tampoco. ¡Cierra! ¡Cierra! ¡No loco! ¡No! Volvemos a la ciudad y siendo inocentes ¡Sí, inocentes! Inocentes, sí, claro Eh, Alexi ¿Por qué ¿Me no inocente con esa clase de voz? Eh, porque ¿Y? soy inocente y no creo en ustedes No han visto todas las veces que he muerto Soy como Krillin Muy sospechoso el Alexi, ¿eh? Se está ¿Pero dónde está? Muy sospechoso, muy calmadamente ¡Ya lo vi! ¡Ahí estás! ¡Tú asqueroso! Hola. ¡Muéstrame las chicos, manos! Chicos. Mira, mira, mira Esta es mi mano y... Y estoy moviendo todo por, por, por el inventario y no tengo nada, ¿vale? Podemos preguntarle a la gente oh, qué es lo que ha visto O si hay rastros del asesino. Es eh, verdad, por aquí, es me parece bien, me parece bien. Ostras, otras por aquí no. Está demasiado mojado. Oye, la subida es demasiado empinada. Es verdad, es verdad. A ver, vamos a subir. ¡Oh, por mira, acá. mira, mira! Aquí hay una persona. Oh, mira, mira este tipo, está mirando no. hacia el horizonte. Sí, Seguro yo, que se ha visto está, algo. Se está marcando como el titán y loco. Está reflexionando. Ah, bueno. No. Ah, ¿Qué pedo? Morir. ¡Fue rabito! ¡Fue rabito! ¡Rabito! ¡No, no, no, no! ¡No puede ¡Sí, ser, no! tú eres de nuevo, tú, loco! No ¡Fue rabito, ser. loco! ¡Bro! ¡oh, te vi! ¡Es a Messi, loco! ¡Ahí está! ¡Lo mató! ¡Ahí está, loco! Pero espera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién me descubrió? ¿Quién era el detective? Ok, papus, por fin... Soy inocente de nuevo, por dios Loco, loco, y si nos tomamos unas vacaciones, estamos en un crucerito, miren ¡Ey! Alex es el DJ! Es un momento para dar mi segunda profesión, cuando no era policía era DJ dale, dale, dale! ¡Colócala! ¡Oh, espera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Chicos, me acaban de informar de que acaban de matar a alguien! ¡Loco! ¡No, no, no! no no. ¿Cómo? Hay un asesino en el barco porque siempre nos persiguen los asesinos. Pues preguntémosle a alguien, ¿no? Preguntémosle, preguntémosle a esta persona que era acá. ¡Hello! ¡Ay, mira, tiene arco! Preguntémosle Hola, hola, hola persona del barco exterior. ¿Usted ha visto algo, un asesino o algo? Sí, ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Me encontré a uno de. Venía vestido de café. ¿Qué? ¿Qué le han hecho el pana Rabbit? Detective, no, espera, espera caple, no fue el asesino, fue un detective. Mira, allá arriba tiene el arco. Es verdad, no es verdad. No manches, no, Ramito, eres tan joven, tan tan calientito, escaparon conmigo. No, no, no aprovecha no, lo que con... pueda hacer desde que se enfríe. Detective, <risa> haz algo, por favor, haz algo. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Hola, Letty! Pe... No, qué asco. Es un asqueroso mal, no Es un asqueroso mal.